Hola chicas y chicos, en este vídeo os voy a mostrar cómo convertir de kilómetros por hora a metros por segundo al sistema internacional. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, 90 kilómetros por hora y esto lo queremos pasar a metros por segundo. Bien, lo primero que tenemos aquí es nuestra fracción, 90 kilómetros por hora, sería una hora. Como queremos convertir dos unidades, kilómetros en metros y horas en segundos, vamos a tener que multiplicar por dos fracciones. Lo primero que vamos a hacer es cambiar esto de sitio. Los kilómetros están arriba, los vamos a pasar abajo. Y la hora está abajo, la vamos a pasar arriba. La segunda pregunta es ¿en qué queremos convertir los kilómetros en metros? Y las horas, en segundos. Por tanto, ¿qué es lo más grande? El kilómetro, ¿no? Tenemos un kilómetro. ¿Cuántos metros son un kilómetro? Mil. La hora. ¿Cuántos segundos son una hora? 3600 segundos. De esta manera, el kilómetro se nos va con el kilómetro. Y la hora se nos va con la hora. ¿Y esto qué nos va a dar? Tenemos 90.000, 90 por 1.000 por 1, partido 1 por 3.600, que son 3.600. Esto es igual a 25. Podéis hacer la división. ¿25 qué? 25 metros por segundo. Ya veis que es sencillísimo. En el siguiente vídeo vamos a ver lo contrario, cómo pasar de metros por segundo a kilómetros por hora.